Por favor, llamen a la policía. Detrás de ti. ¡Ay, Eres un hijo de puta. Tengo un problema. ¡Vamos a morir! ¡Oh, qué podría ser peor! Lástima de vato tan madreado, ¡tá todo jodido el güey. ¿Estás molestando a mis amigos? ¡Déjalo en paz! ¡Nadie toca a mi pula! ¡Te mostraré lo enojado que estoy contigo! esta madre, compa? ¡Un buen soldado nunca deja solo a un compañero! ¿Tenemos un pendejado de los marsupiales? ¡Voy a ir a por ti! ¡Esa es una mala idea! Oh, ¡Ahora sí, yo te cargó el payaso! ¡No, no, no, no, no! Oh, oh, oh. menos tú estás pendejo, ¿qué hijo? No. Está bien, carnal. Un buen soldado nunca deja solo a un compañero. ¡Caca, que caca, gallo! ¡Adiós! ¡Atención, peligro! ¡Esto no es un simulacro! ¿Las últimas palabras? ¡Tú no eres competencia para yo Vemos qué sucede. Muy bien, premio, doble! Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. Siéntate, perra. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente oh, ¡Mi corazoncito! ¡Oh, tío! Eso no puede ser bueno ¡Piensa, piensa, piensa! ¡No tengo elección! ¿Eh? Mi plan funcionó <laughs> Surprise motherfucker Muchísimas gracias. doy clases los jueves, no cobro mucho. Ríndete vos, la idea, Te vencí. ¿Ah, sí, puto, crees que puedes escapar de mí. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. No. ¡Ay, no mames! ¡Qué rico!